Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y aquí estamos con otro capítulo de Pokémon Masters. Vamos a entrar porque quería hacer las misiones de Sol ya Leo. Por lo general suelo hacerlo ya como tengo un nivel y puedo aprovechar a hacer más cosas al mismo tiempo. Suelo jugar en ya en, en automático, pero vamos a ir esta vez, voy a jugar yo solo. Dice, completa las ubicaciones de evento y consigue cupones especiales. Consigue 100 cupones especiales, 2 para desbloquear una ubicación que te permitirá añadir a Sorgaleo a tus filas. Vamos, como pasó con Mewtwo. Pero con 100 en vez de 800, parece que han, han recapacitado en eso. En el menú de canje de objetos, puedes canjear cupones especiales por objetos especiales que te permitan fortalecer a Sorgaleo y su compi. Perfecto. Usa el botón para ver más información acerca de los eventos Uy, mira, a ver A ver, a ver, a ver mm, Me va, <ríe> sí, vale. vale Vale No me esperaba esto, pero bueno Dice, oh, qué bien, vamos a poder ver la animación Ahí está, solo leo. Bueno, no lo voy a leer, vayan leyéndolo ustedes. Bueno, esta fue la, la animación que estaba en el vídeo anterior. Eh, que no, pensé que no la iba a poder ver de nuevo. Pero mira, está ahí. Dice, excursión para ver el alba. Primera vez nos da una gemita. Bueno, una gemita no. Probablemente sean 10 gemas. O 30. Vamos a ver. está eh, No me acuerdo. Y Tilo. Tilo y... Hiedra. Eso, Hiedra. La que tiene el de. Sí, sí, sí, sí um, Vale no, no lo estoy leyendo Porque si no, podemos pegarnos aquí La eternidad Lo malo que tiene este juego es que uf, Tiene muchísimo diálogo Pero hombre, si estás entretenido Quieres ver la historia Está muy bien Pero la verdad es que No creo que vaya a estar leyendo Porque ya lo hice con Cynthia Y como, leyendo Se pierde muchísimo tiempo entonces me imagino que ustedes ya lo estarán leyendo poco a poco A mí es que me no da no igual Mira, nos da 10 gemas Y una nueva ubicación que es la ubicación de combate Así que vamos a ello Bien, nota de premio los cupones especiales para solgaleo Así que, mmm, genial Nos pide tipo tierra y tipo agua Voy a aprovechar este, este vídeo Para que puedan ver cómo... Vale. <risa> Para que puedan ver cómo hago yo mmm, Rápidamente los equipos No vamos a cambiar formación, por supuesto Ya lo sabrán Y en este caso voy a poner automático Y me pide mmm, Tierra y agua Entonces, Primeramente voy a buscar tierra La pobre Cintia. Mmm, estoy por subirla Pero al máximo ya Porque Hombre, la, los otros dos Como que no, venga, sí ya. Vamos a aprovechar que tenemos a Cintia, vamos a doparla mm, lo voy a hacer yo, eh, porque... tengo... tengo ahí... farmeo bastante y, y creo que puedo coger a Cintia y subirla a ver... bueno, importante, nos vamos a filtrar, porque... esto ya lo he hecho otras veces quitamos, en este caso de hielo, vamos a poner tierra, que es Cintia y aquí está vamos a doparla, al máximo como pueden ver, tengo 4.780 fotónicas de estas. nivel 55 sobre la marcha. También puedo subir a nivel 70 sobre la marcha, porque soy así de fiki y, y me encanta farmear. 85, venga, también puedo. Para adelante, que es una 5 estrellas. Y 100, oh que bien, puedo llegar a 100 Me voy a quedar un poco Con poca con poco de esto, con poco fortónica Plus Pero bien, pero bien, venga, vamos a hacerlo porque Yo así que la quiero a nivel 100 Bueno, a 120 ya no, no llego, me faltan fotónicas ese bueno, una vez des hecho el aumento de nivel máximo Vamos ahora a sí, subirle de nivel ¿Dónde está? Aquí, Cintia Tengo bastantes libros de, de, de entrenamiento No voy a estar entrenando, lo voy a aprovechar el tiempo con ustedes Así que vamos a meterle... Yo qué sé Con 48 de este tengo para subirle al 100 Pero voy a ponerle... Así, ah, 42. Y voy a poner un poquito de aquí. Y le quito uno y pongo muchos de aquí. Ya está. Ya con esto está subido al 100. Y no me he quedado pobre. Entonces vamos no a darle, ¿vale? Y sobre la marcha. a nivel 100. Y me, y me va a ayudar muchísimo, por supuesto. Ah, ah, contra. Sí. Aprender movimientos y habilidades. A lo mejor tenía que haber empezado por aquí. Ay, de cabeza. Aquí está. Sí, tengo de sobra. Venga, vamos a enseñarle terremoto. Perfecto. Sobran las palabras. Sí, tengo bastante. Vamos a darle. Y ahora vamos a habilidades pasivas. Tiene dos. Y creo que voy a tener para gato. Sí, venga. Cintia al 100 y ya, por favor. Que no me lo pienso dos veces. Bueno, los movimientos que tiene. Pataleta. Causa el doble de daño si el movimiento anterior del usuario es fallado. El ataque X, que me va a venir bien. Terremoto, no tiene efectos secundarios, pero tiene 100 de, de potencia. Y sobran las palabras, esto es importante. Y se aumenta la velocidad y la, la probabilidad de aceptar golpes críticos del usuario. Cuando hay una tormenta de arena, estas cosas características aumentan bastante. ¡Wow! Bueno, pues vamos a probar a Cintia. Vamos a probarla. Eventos. Y vamos a hacer una, por lo que veo. No creo que me dé tiempo para hacer más. Bueno, cambiar de formación, como dije antes. Automático Tierra. Y bueno, ahora veo que Ela es la que se me queda un poquito por debajo Así que vamos a cambiar a Ela Y ahora vamos a filtrar Movimientos Compi Agua Y tengo aquí a Krista O Christie Con Ferelitor Que me va a venir genial y bueno, vamos adelante ¡Vamos a batallar! Voy a quitarle aquí el modo automático Antes de empezar Es aquí arriba a la derecha Vamos a ponerle velocidad normal ¡Ay, qué pichos! Un equipo de mierda Venga, le aumento la defensa Aumento el ataque La primera vez siempre hago eso Ahora, a terremoto limpio Sigo aumentando la defensa Y sigo aumentando el ataque ¿Por qué? Porque la barra de abajo se va cargando y... y no voy a estar gastando movimientos mientras ¡Ya está! ¡Ay, madre mía! Que ha sido más sencillo de lo que parecía Bueno, eh, también tengo Feraledictor al 100 Y a Cynthia la acabo de maxear al 100 también O sea que... Eh, creo que eso cuenta bastante Me Imagino a ustedes les costará un poquito más Pero vamos Los Pokémon que eran de contrincantes tampoco que son muy allá nota dos de dos cupones especiales para el evento de sol galeo y dos entrenáforos especiales también de sol galeo ojo no son de los normales cuando sale este este iconito aquí es que son especiales van a dar 30 gemas y una nueva ubicación que será de seguir leyendo entonces, digamos que eso... Uf, la vamos a dejar para, para otro momento. O le voy a dar súper rápido. Y hacemos mínimo otro combate, ¿vale? Sí, sí, sí. Están apenadísimos. Y Edra y Tilo están, vamos, espléndidos. Voy llegando a otra ubicación. Aquí hay más gente. Uh -huh, uh -huh. Claro. Estoy completamente de acuerdo Oye, qué bonito mira el acantilado Ostras Ya había Sol Galeo. Ay, ay, ay Ahí está Majestuoso Por cierto creo Que este Sol Galeo Va con tu personaje principal No sé Creo que Creo recordar Que escuché algo de eso Bueno Tilo y Sol Galeo Tiene sentido Ya que Tilo Da lola Sol Galeo Da lola Vale que sí, que sí. Y Yodora, tú estás ahí un poco flipando, ¿no? Que sí. Mira, Sol Galeo, un Polita y un Sol Rock. Eh, son como un equipo, claro. El estilo es que me da nervios. Que está todo el rato contento y saltando. que no puede, Una persona no puede ser así todo el día. Algo se tiene que estar echando. A ver, al final Macarra va a pelear contra nosotros. ¿Es posible que yo lleve al equipo de ellos y tenga que pelear contra el Macarra y esto aquí? ¿Que voy a poder utilizar a Solgaleo ya? A ver, a ver, a ver. Ah, no, no, no. Pelearon ellos y ya está. O sea, es un equipazo. Ahora pelo yo. Ahí pues sí. <ríe> que sí, que sí, que sí. Venga. Sol Galeo bonita y Sol Rock. 10 emitas de regalo. Y otra ubicación que es la de pelea. Y yo creo que con. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no. <ríe> no. No quería pulsar ahí. Sí. Vaya fail. Venga. Sol galeo. Vamos a enfrentarlo. Mismo equipo, porque siguen pidiendo de tipo tierra y de tipo agua. Así que, adelante, Como los de Alicante. Ahí está. Uf, uf. Qué miedo, qué miedo. Venga. Ataque X, vamos a aumentar el ataque. Defensa X, vamos a, def a subir la defensa. Y ataque X. Por supuesto, pulsamos aquí en Sorgaleo y Terremoto. Así ya gastamos la garrita de abajo. Seguimos con Defensa X, porque así vamos aumentando el movimiento con X. Ataque X también. Vale, aquellos dos ya. Pff, fuera. Pero hombre, Sorgaleo ya. Es más, es otra cosa. Terra aquí. Eh, raude y directa. Ahora mismo no me hace falta el feraligator y otro terremotor. Yo creo que con esto va que chuta. Sí, no hizo falta usar el movimiento compi, Vamos. ojito, avance con Cynthia como como sea, como puedas, intente tener esa suerte. Bueno, no Cuatro cupones especiales y cuatro estrenáfonos especiales ya de por sí con, el, con la misión. Pero en este caso he conseguido un botín de uno y uno más. 30 joyas y nueva ubicación. Yo creo que esta es la última ya. Venga, sí. Vamos a hacer el evento sol galeo. <ríe> Ojo, que esto es el evento normal, no multijugador. Después en el modo multijugador hay mmm, más desafíos. O sea, vas a no sé contra quién vas a luchar, pero hay más. Bueno. Digamos que creo que ya por aquí ya se para. Porque después tienes que ir al evento multijugador, conseguir muchas más... M más cupones y demás Y cuando ya los tengas todos los 100 Tienes que volver otra vez al, al modo historia Al modo historia no, al modo individual de este evento Y entonces ya podrás luchar contra Solgaleo Y cuando lo ganes es cuando realmente eh, Ya tienes a Solgaleo en tu equipo Aunque recuerdo, Pokémon Master no va de atrapar Pokémon Va de conseguir entrenadores Así que conseguiremos al entrenador que tiene a Solgaleo Queda apreciarlo porque... Enfrenta a 2... Es que ya vamos 15 minutos casi. Pero bueno. Por lo que veo los... Los, los, los, los combates son rapiditos Así que vamos a darle. Me imagino que ahora es más difícil. Muchísimo más difícil. Voy a ponerle un poquito más de rapidez. Porque así... Porque va a ir todo un poco rápido, ¿vale? <risa> Pero bueno. Ya saben la estrategia que es... Subirlo todo hasta que ya la barraste al tope. Usamos terremoto. Seguimos subiendo todo. Yo siempre te ahí. Ups, me quemaron a Cintia. Al ya No voy a usar ataque. Ojo, que si está quemado, el ataque es menor. Ahí se rocas la porra. Y por supuesto baja la vida bueno, vamos a usar terremoto Si no se lo carga Voy a usar ya directamente el ataque En el ataque compil Bien, mantuvo Vamos a ver el... ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, mega me ¡Wow, es que las animaciones son estupenda, me encanta, la verdad que 10 en animación 10, este juego es un 10 en animación esa es la historia a veces, no pero en animación, vamos no tiene, no tiene comparación no dan las recompensas genial, genial, genial dame todo eso, dámelo todo y bueno, como pueden ver, ya no hay más ahora ya tendríamos que ir al modo multijugador y hacer las misiones de solgaleo hasta tener todos los tickets Que serían los 100 Y después volver, como dije, al modo jugador Bueno, espero que les haya gustado Y que puedan hacer el sol galeo y, y, que, y que les salga tan sencillo como a mí La verdad que como pueden ver Tampoco es que sea muy muy muy difícil Me imagino que donde esté la mayor dificultad Sea aquí en el modo multijugador En el modo normal, experto, difícil Que ahí ya sí que Será necesario hacer Tutoriales y demás pero vamos, que, que está, yo lo veo muy sencillo y me, me ha gustado mucho, o sea, mmm, todo lo que puedes tener y demás. Eh, si todavía no están suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha, denle like también si les ha gustado. Y a la campanita si quieren, que reci quieren recibir la, las notificaciones de YouTube de cuando estoy subiendo otro vídeo. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.